Y yo, juro que esto antes era serio. Ahora ya no es serio. Ahora ya ha pasado al siguiente nivel. Another dream en esta barra. Ya no es serio, mano. nada. Es serio. nada es serio. Another dream en esta barra. I won't believe. Quiero calma, creer en mí. probado al alba. Another dream en esta barra. I won't believe. Quiero calma, creer en mí. probado al alba brindo por bros, no hay caos técnico 2x2, dos, no dos. en este mundo falta color, yo lo coloreo, en ese tiempo, por amor no hay celos, por alcohol en versos, perfeo, de mi forma y como lo creo, espacio en coma, luz sobra y por eso arriba, pido otra, explotar por bomba, pasar la criba, este de forma y por eso arriba, caro un susto de gusto, días, que la pala Pido otra, explotar cual bomba, pasar la criba, esté de forma y por eso arriba, tocar un susto de custodia, esquivó la bala todo el día y por eso otra, por eso arriba, por eso otra, por eso arriba. Another drink, en esta barra I want belief, quiero calma, creer en mí, drogado al alba rojos, veo doble, dile a tus locos que se encorben, son dos del orden, estando sordos y por eso danza, me desacorde, por eso solo y si yo en avión, intentan serlo, pero no, el pie abierta y pase mamón, no soy menos, hago eslalo, paso el rato, sudo de rap, dile a tus socios que me los papo, con los demonios, paseando, los tuyos feos y los míos guapos, Luego subo un rato, me corren el co, p... yo testeo tu fracaso, te enseño el dedo, soy otro caso. Por eso vuelo desde el ocaso, luego amanece, te llevas el chasco Quien te robó el vaso, lo que sodio a payaso te el vaso, lo que sodio payaso Another dream, en esta barra, I want believe, Quiero calma, creer en mí, drogado al alba. Another drink en esta barra, I want belief. Quiero calma, creer en mí, drogado al alba.